Todas las ciudades del mundo sufren el denominado efecto isla de calor, producido por la absorción de calor en el cemento de las calles y edificios, que incluso por las noches es liberado. A esto se suman los gases contaminantes de las industrias y el tráfico de vehículos impulsados por gasolina. Este es el bosque vertical, dos edificios cubiertos de vegetación, ubicados en Milán, Italia. Diseñado por la firma de arquitectura Stefano Buer y arquitectos y asociados, estos producen oxígeno. Los dos edificios tienen una altura de 112 metros de altura, suman 800 árboles, 15.000 plantas de cubre suelo, 5.000 arbustos, equivalentes a 30.000 metros cuadrados de bosque, que envuelven dos edificios de uso residencial. Debido a sus atributos obtuvo dos premios internacionales, uno de Alemania y otro de Estados Unidos. En los árboles de los edificios se demarcan todas las estaciones del año, viven muchas aves. Para ampliar la información, visita Blogarte Plus.